Hola qué tal, en este video tutorial les voy a enseñar cómo yo puedo borrar un mensaje de whatsapp después que se me ha pasado el tiempo para eliminarlo para ambos ustedes saben que whatsapp después de 7 minutos eh, ya no te permite borrar el mensaje para ambas personas aquí yo tengo una nota de audio, esa que está ahí en el centro de 9 segundos que yo le envié en el día de ayer entonces yo quiero borrarla porque esa persona aún no la ha escuchado simplemente yo voy a pulsar la nota y como me sale aquí arriba, le voy a dar el zafaconcito. Si se fijan, me dice cancelar o eliminar para mí. Solamente si la borro, solamente se va a eliminar para mí. Quiere decir que esa persona aún tendrá la nota de audio. Yo quiero que se elimine para los dos. Simplemente vuelvo hacia atrás, le doy a cancelar, ¿verdad? Vuelvo hacia atrás y vamos a hacer lo siguiente. El primer paso que vamos a hacer es, nos vamos a ir a ajustes. Y dentro de ajustes vamos a buscar administrador de aplicaciones Y vamos a buscar luego la aplicación de WhatsApp Buscamos la aplicación de WhatsApp Y le vamos a dar a donde dice forzar cierre Eso es para que la aplicación de WhatsApp deje de ejecutarse Luego de eso nos vamos a ir nueva vez a ajustes Y en ajustes nosotros le vamos a dar a desactivar O lo vamos a poner en modo avión el celular Automáticamente yo lo ponga fuera de línea o modo avión le voy a activar se desactiva cualquier conexión a internet que yo tenga ahora si ustedes se fijan ahí arribita miren ese avioncito pequeño mi celular está en modo avión luego de ese paso yo voy a cambiar la hora y el día buscamos a donde dice fecha y hora le doy ahí y entonces quitamos donde dice fecha y hora automática y vamos a definir la fecha como fue el mensaje en el día de ayer estábamos a 22 yo lo voy a poner 21 lo voy a poner un día antes entonces le voy a dar a aceptar ahora el celular entiende que hoy estamos a 21 de diciembre cuando en verdad hoy estamos a 23 luego me voy al, al chat de whatsapp otra vez y voy a buscar la nota de audio mirenla aquí la voy a dejar presionada le doy al zafaconcito y si se fijan, miren ahora cómo me dice eliminar para todos. Cuando lo doy a eliminar para todos, miren ahí donde me salió, eliminaste este mensaje. Eso significa que ahora esa persona no podrá por más que quiera ver el mensaje. Entonces, luego de, ese, de este paso lo que debemos hacer es poner el celular normal como estaba. Simplemente podemos dar un, un swipe hacia abajo y dirigirnos a ajustes. Ustedes se van a ajustes como ya ustedes saben y quitamos donde dice fuera de línea activamos wifi y buscamos la hora otra vez y la ponemos como estaba fecha y hora entonces vamos a decir fecha y hora automática desde que le doy ahí el celular automáticamente tiene la hora y el día hoy estamos a 23 de diciembre miren ahí arriba 23 de diciembre 4 de la tarde excelente bueno señores este funciona también para mensajes de whatsapp tanto que la, aunque lo haya escuchado la persona o aunque no lo haya escuchado espero que este tutorial les sirva de mucha ayuda no olviden suscribirse y seguimos subiendo videos